Gracias, gracias Sergio y gracias a Juan por acordarse de mí y gracias a todos por haber venido aquí. Eh, cuando eh, me dijeron que íbamos a hablar hoy de cultura digital intentar aclarar un poco la relación entre estos dos términos o este concepto, pensé que era una buena ocasión para hablar no solo de qué es lo que le debe eh, la cultura de hoy a lo digital, que es muchas veces la manera en la que lo abordamos, sino qué es lo que le debe lo digital a la cultura eh, y a la cultura eh, no recientemente, sino incluso históricamente. Porque yo creo que hay una relación intrínseca y muchas veces no muy visibilizada entre eh, innovación tecnológica e innovación cultural, que una y otra eh, se necesitan mutuamente. Y finalmente... No, no, está bien, está bien. No, no, es que era primera oh, Hoy es el día de que... Vamos... Hoy es el día en que Sergio lo sopea todo. ¿No? mira es que me estaban dando señales allí que no les... Así que quería eh, un poco diseccionar la relación entre estos dos términos, cultura y digital, y entre un tercer término que está vinculado de manera estrechamente a los dos y es el, el gran fetiche de las sociedades contemporáneas. Esa palabra eh, que, no, que es la solución a todos los problemas, que es innovación, como sabéis. Y de alguna manera quería eh, empezar eh, explicando algunas cosas relacionadas con unos proyectos en los que estoy implicado ahora mismo, eh, que mencionaba ahora mismo Sergio, eh, Sonar el Festival Sonar de Barcelona, no sé cómo de familiarizados estáis con el festival, probablemente los que los conozcáis eh, tengáis imágenes de miles de personas bailando en pabellones oscuros, eh, delante, eh, bajo eh, miles de vatios de, de, de música estruendosa. Eh, para mucha gente Sonar es básicamente, o sobre todo, o es conocido como un festival de música electrónica, uno de los más importantes de Europa y con más tradición, pero en realidad Sonar siempre ha sido más que eso y ha tenido una serie de claves, eh, culturales y de modos de hacer eh, eh, debajo de, de ellos. Nos cuesta mucho explicar qué es Sonar cuando decimos que no es solamente un festival de música electrónica, sino que en realidad es un gran encuentro de cultura digital y es un festival laboratorio, es un espacio de generación de discursos. Pero los ingleses que tienen una capacidad de síntesis tremendamente envidiosa, hace poco, en un artículo en, en Time Out, de la revista de guía eh, de ocio, eh, en Londres dieron lo que creo que es una de mis definiciones favoritas de que sonan, dice que es que un festival para ravers with PhDs, o sea, gente que va de fiesta y tiene doctorados. Eh, por supuesto, puedes venir si no tienes un doctorado, si no lo has acabado todavía, eh, y ya empezamos a venir a tener doctorados que no, que no suelen ir mucho de fiesta. Eh, pero es una... esto plantea una relación entre estos dos ámbitos, la, la investigación que genera el ámbito de la noción y, y, y lo lúdico, lo disfrutable. ¿Y, ¿Y por qué debería haber una relación entre dos ámbitos? O sea, ¿qué, ¿qué espacios puede haber más distintos en principio que el laboratorio y el club? Pues yo quería hoy convencerlo de que en realidad hay muchas relaciones y hay muchas confluencias entre el laboratorio y el club que la, la lógica de lo lúdico, eh, de lo compartido y de lo vivido y, y el espacio de investigación y generación de conocimiento eh, se entrecruzan de muchas maneras y tienen mucho que aprender de uno y de otro. Eh, en los últimos cinco años he estado dentro de SONAR desarrollando este proyecto, SONAR Más D, que es el Congreso de Tecnologías Creativas y Cultura Digital que se sitúa en el centro del festival. Ah, cuando SONAR empezó hace 20 años... Eh, tomando dos museos del centro de Barcelona, el CCCB y el MACBA, era como si hubiera soltado una una parte y una reiv en el centro de un museo. Ahora casi lo hemos invertido y es como si hubiéramos soltado un, un gran consejo, un gran eh, eh, congreso eh, de cultura digital, un gran laboratorio en, en, en el centro de, de un gran festival. Y durante los tres días en los que nos reunimos aquí Uh, científicos, artistas, emprendedores, makers, uh, por supuesto músicos y creadores de distintas disciplinas, uh, nos juntamos para intentar generar un espacio, como decía antes Juan, antidisciplinar. Y que un espacio antidisciplinar pase uh, bajo los parámetros o dentro de la apariencia de lo lúdico tiene nosotros sentido de distintas maneras pero no estamos solos en esto, y de hecho en realidad pertenecemos a una tradición, hay toda una tradición histórica que descansa eh, sobre esta relación. No hace ni una semana que como todos los años en eh, el desierto de Nevada, entre Nevada y California, se han reunido miles de personas en el festival Burning Man. Uh, Burning Man es probablemente una de las uh, generaciones... Eh, o, o, o los experimentos de convivencia a gran escala más peculiares que existen. Eh, miles de personas se reúnen en mitad del desierto durante una semana, abandonan todo lo que tienen, eh, cogen eh, normalmente eh, vehículos, eh, furgonetas, para hacer un experimento de convivencia en un terreno eh, en el que los intercambios suceden de manera eh, manual y para eh, crear cosas juntos. Básicamente en Burning Man eh, se junta gente para construir cosas y construyen instalaciones, máquinas, sistemas de intercambio. Eh, últimamente están entre entredichos por distintas razones, o hay, evidentemente también hay, hay aspectos eh, dudosos de, de la ideología de un evento como Burning Man. Eh, y durante una semana se reúnen alrededor de este icono, eh, ese hombre que le da nombre al evento, y en el último día del evento eh, se le pega fuego eh, queman el icono y todo el mundo vuelve a su vida normal, se recoge todo y aquella ciudad de 80.000 personas que ha asistido durante una semana desaparece por completo y aquello vuelve a ser un desierto, eh, con nada ¿y quién es esta gente que está dispuesta durante una semana a abandonar las normas de la cotidianidad a alejarse de la comodidad del día a día en muchos casos a estar dispuesta a estar una semana en el desierto sin ducharse que ya hay que tener valor eh, ¿quiénes son todos estos hippies? Pues estos hippies son en su gran mayoría la gente que trabaja en estos espacios. En, los, eh, en el sector económico supuestamente más dinámico y que genera más valor y que más valor ha generado en, en décadas. Los participantes en Bardic Man son en su gran mayoría la fuerza de trabajo, o las élites, la fuerza de trabajo de Silicon Valley. Los ingenieros, programadores y diseñadores que desarrollan las herramientas y los lenguajes que muchos de nosotros usamos todos los días, que usamos casi todos los días. Y cuyo sentido de... Eh, mezcla o debriación entre qué es el trabajo y qué es el ocio, entre qué es la vida personal y qué es la vida profesional, les hace trabajar en espacios como estos. Esto es que estáis viendo son fotos de oficinas de Google por todo el mundo, donde no se puede trabajar en un cubículo normal, hay que trabajar dentro de una cabina de telesilla o en un sofá infinito, porque es mucho más divertido. Eh... Eh, un catedrático de la Universidad de California, eh, Fred Turner, escribió un, un paper, un, un artículo, que sugería una idea. El artículo se llamaba Burning Man at Google, a cultural infrastructure for new media production. Venía a decir que el que esta gente, que, el que los eh, trabajadores, que la, que la fuerza de trabajo de élite de Silicon Valley, durante una semana al año, eh, abandonara su vida normal y se reuniera en un entorno como el de Burning Man, eh, no estaban escapando o no estaban de alguna manera uh, haciendo una excursión de fin de semana. Esto no era, este rito no era una especie de. Eh... Eh, ejercicio recreativo o ejercicio de, de team building corporativo, sino que men de hecho es una infraestructura cultural de Silicon Valley que los eh, modelos colaborativos, que el, el espíritu de construcción compartida lúdica, intercambio, que el juntar un equipo para construir algo eh, durante una semana sin un objetivo eh, práctico concreto, formaba parte de los procesos eh, colaborativos, de los valores que ponen la creatividad y la capacidad de innovación en el centro, que generaba valor en una industria como Silicon Valley. Con lo cual, esa gente en el desierto quemándose al sol, por un lado están trabajando, por otro lado están adquiriendo capital social, pero por otro lado están también creando, de alguna manera, eh, o da, o las condiciones a partir de las cuales van a poder operar en un entorno eh, de gran producción de valor como el de Silicon Valley. No sé cuántos sabéis de la historia de Silicon Valley, pero la historia de Silicon Valley es complicada y es interesante porque Mezcla nace en un momento eh, cultural determinado en el que eh, en un mismo territorio chocan dos realidades históricas concretas. Por un lado, el gran eh, ímpetu que se inyecta en el mundo de la investigación al final de la Segunda Guerra Mundial y al comienzo de la Guerra Fría, básicamente en torno a... A, a el ejército y por necesidades militares como una gran inyección de investigación en tecnologías, pero también, por otro lado, eh, el territorio en el que surge un fenómeno cultural, la contracultura, que propone y que busca nuevas maneras de convivir, eh, generar las reglas de una sociedad abierta, participativa, eh, lúdica, que rompa con las rigideces de una cultura, la cultura de los años eh, 50, eh, tremendamente vertical, tremendamente tradicional y, y jerárquica. Así que ah, hay mucho común en valores culturales, en capacidad de, y en deseo de experimentar, en misiones lúdicas, entre espacios como este, Drop City, eh, una de las mayores eh, comunas hippies eh, de California. En, en California en esos años se produce la mayor eh, proceso de inmigración, inversa al habitual que se ha dado en las sociedades eh, occidentales. Es decir, de gente que en vez de abandonar el campo iba a las ciudades, abandonaba las ciudades y iba al campo para crear nuevas sociedades, sociedades utópicas como esta eh, Drop City. La mayoría acabaron muy mal, pero esa es una, otra historia para otro día. Eh, y como digo, había muchos valores en común, culturales, eh, sociales, morales, entre comunas hippies como Drop City y... Espacios de investigación como este, como Xerox Park, los primeros institutos de investigación en los que se crea literalmente el vocabulario de todas las herramientas que utilizamos hoy en día. Esta foto es bastante impresionante porque la cultura corporativa y la cultura empresarial de los años 60 hasta ese punto no podía ser más alejada que a esta. Gente en camiseta sentada en lo que se llaman beanbags, bean o sea, esta clase de asientos... Eh, en círculo. Y hemos, hoy en día hemos interiorizado de alguna forma que los valores de la creatividad uh, y de la expresión personal tienen que ver con esta clase de informalidad, con esta clase de, de relajación. Eh, sin embargo, la percepción que había de la tecnología hasta ese momento no era esta. La tecnología no tenía nada que ver con ser un uh, espacio de expresión personal. La tecnología tenía que ver con esto con valores de eficiencia, con valores de eh, a, administración y precisión burocrática. La tecnología hasta ese momento era la cosa menos creativa posible que existía. Suponía todos los valores antitéticos a la noción de creatividad y de expresión personal. Con lo cual, en buena medida, algunos de los valores que hemos eh, hoy en día heredado en nuestra noción, de, de, eh, en nuestra noción de, de cultura y de cultura digital vienen de aquí y de aquí mucho más que de aquí. En, lo, en este caldo de cultivo, en los años 60, eh, empieza a generarse una serie de eh, peticiones o de valores eh, de necesidad de demandar una democratización de la tecnología. Eh, quizás el principal o el, el primer grupo que, que empieza a demandar esta democratización de la tecnología informática es la, la People's Computer Company, una uh, colectivo publicación de gente que en su primer número lanza este manifiesto en el que dice que los ordenadores se usan sobre todo contra la gente en vez de para la gente, para controlarlos en vez de para liberarlos y que ha llegado la hora de cambiar todo eso, que necesitamos una compañía de, de ordenadores para, para el pueblo, para la gente. Eh, como digo, es en esta idea de que la tecnología puede ser un elemento emancipador de creatividad eh, y de afirmación personal en el que cambia, de alguna manera nuestra visión de un medio que hasta ese momento se percibía como eh, vertical, autoritativo y básicamente burocrático. Y es en este caldo de cultivo, en el de la contracultura, en el de eh, eh, centros de investigación como Seros Par, en el que los investigadores toman LSD, en el de la People's Computer Company, en el que se mueve gente como Steve Jobs y Steve Bosniak, que un día se meten en un garaje y eh, de alguna manera acuñan la idea de un ordenador personal, de que pueda haber un ordenador para todos nosotros, y que puede haber una razón por la que un ordenador es una extensión del cerebro que tiene que estar a, a disposición de, de todo el mundo. Mientras todo esto está pasando en la costa oeste americana, en la costa este están pasando otras cosas interesantes. Uh, en este sitio, en Bell Laboratories. Uh, si te hicieras una ranking de los 10 espacios más importantes en la historia de la ciencia, al menos en el siglo XX, este espacio entraría seguro. El Bell Laboratories es uno de los grandes espacios eh, históricos para la investigación. Hasta ocho premios Nobel han ganado sus Nobel por su trabajo desarrollado en, en Bell Labs. Aquí se han inventado tecnologías como la radiastronomía, el transistor, el láser, el, el sistema operativo UNIX, el lenguaje de programación C++ en buena medida buena parte de nuestra historia, eh, está condicionada por cosas que se inventaron en Bell Labs. Y en Bell Labs uno de sus investigadores, eh, Billy Kluber, eh, pensaba que los eh, científicos que trabajaban allí, que los desarrolladores que trabajaban allí en Nueva Jersey, al otro lado de Manhattan, eh, al otro lado del río, Podían aprender mucho de lo que estaba pasando, o tenían que tener también un interés en lo que estaba pasando en Manhattan, en un momento en el que Nueva York le había robado ya a París el título de Capital Mundial de la Vanguardia Artística. En el momento en el que los grandes artistas que querían experimentar y descubrir nuevos lenguajes no, no viajaban ya a París, sino que se instalaban en Nueva York. En ese momento, Nueva York, el Nueva York de vanguardia está en efervescencia, hay múltiples escenas, hay, hay múltiples creadores generando nuevos lenguajes. Y Billy Kluber, este investigador, se hace amigo de uno de los grandes pintores y artistas multidisciplinares de la escena neoyorquina, Robert Rauschenberg, uno de los nombres claves del expresionismo abstracto. Y Kluber y Rauschenberg empiezan juntos una organización con la idea de ver qué pueden aprender unos de otros y de qué manera los artistas pueden convertirse en otras clases de investigadores, en otros tipos de eh, eh, investigadores que pueden trabajar junto a estos. Y, y crean uh, Experiments in Art and Technology, la, la primera organización que reúne a unos y a otros. ¿15 minutos me quedan? Creo que no, es eso es más bien cinco, ¿eh? Pero bueno, yo hablo 15 o 20 más, no hay ningún no, problema. Llevas más o menos. Ah, que no. llevo, no que me quedan. Vale. Sí. <risa> uh, Experiments in Art and Technology desarrolla algunos de los primeros proyectos que utilizan tecnologías. Eh, de investigación, no al alcance de, de los usuarios, eh, y las ponen en las manos de los eh, eh, creadores. En, este es, por ejemplo, uno de sus primeros proyectos, Open Score, el proyecto que, que el propio Robert Rauschenberg desarrolló, eh, que tuvo lugar en un espacio en el Armory de Nueva York, que a mí siempre me gusta enseñar porque realmente si ves imágenes de cómo fue eh, eh, OpenScore, el proyecto de experiment and Technology, se parece mucho más al sonar que a lo que pasaría en un museo. Es un gran espacio oscuro, cavernoso. Y básicamente el, el proyecto consistía en una partida de tenis en el que habían incorporado micrófonos de contacto a la raqueta, de tal manera que cada vez que la bola pegaba a la raqueta, el sonido del impacto se amplificaba miles de veces y llenaba el pabellón y además iba conectado a las luces de tal forma que se apagaba cada uno de los focos que iba a medida que iba avanzando el partido. Y cuando acababa el partido, el espacio quedaba sumido en, una, en oscuridad, bajaban unas pantallas y salía gente a la pista haciendo una performance y desde la oscuridad podías ver lo que pasaba por cámaras infrarrojas. Este proyecto fue la primera vez que se pudieron ver las cámaras infrarrojas fuera del ámbito de la, de la, de la investigación militar. Un ejemplo de, de gente que se acercaba a una tecnología que no había estado hasta ese momento a disposición de la sociedad. Y la, y la contextualizaba y la situaba en, en otro ámbito. Ah, de alguna manera, el, el mundo que soñaron eh, Billy Klüver y Robert Rauschenberg, que imaginaron Experiments in Art and Technology, donde el trabajo de los artistas y de los científicos eh, se sitúan en un espacio común en el que unos pueden aprender de otros y pensar juntos, se parece cada vez más al, al mundo de 2016. O El número de experiencias que tenemos para unir todas estas cosas se, se está multiplicando. Eh, si tuviera tiempo pondría muchos ejemplos, voy a enseñar solamente algunos. Uh, esto es uh, Clouds, una película de artista, uh, los artistas James George y Jonathan Minard. Lo... Interesante, esta película está grabada con una cámara totalmente distinta a las cámaras que utilizamos de vídeo de cine. Ya está grabado con las cámaras de infrarrojos que utiliza la Kinect, que es la consola de videojuegos de Microsoft. Y no sé si alguno la habéis usado, es básicamente un escáner tridimensional que se pone encima de la televisión y lo que hace es escanear... Eh, toda la habitación en la que estás, generar una cámara tridimensional, generar un escáner tridimensional del espacio. Con lo cual, lo que James George hizo fue coger esta cámara, unirla a una cámara de vídeo y cuando estás grabando a alguien, como que una persona, no estás grabando la imagen, estás en realidad escaneándolo en tiempo real y te puedes mover de un lado a otro alrededor de, de su cuerpo. Lo interesante es que este hack se convierte en una aplicación a, a comercial, una librería de Epskit, que hoy en día se utiliza en muchos contextos, en cine, en televisión y lo interesante además es que Microsoft, la compañía que eh, desarrolla la primera tecnología original, la Kinect, acaba invitando a, a James George a ser su primer artista en residencia cerrando de alguna manera el ciclo y eh, Dándole la bienvenida dentro del laboratorio a quien fuera del laboratorio había imaginado una serie de cosas distintas que se podían hacer con la misma tecnología. Eh, seguro que todos habéis oído hablar de Arduino, el microprocesador que de alguna manera inaugura una nueva forma de acercarse a la programación física que te permite, sin ser un ingeniero electrónico, programar microcontroladores. Eh, mucha gente no sabe que Arduino es una invención de la comunidad artística desarrollada originalmente para las necesidades de la comunidad artística y que de ahí salta la educativa y de ahí salta el prototipado, con lo cual es un ejemplo de cómo la comunidad artística en un momento determinado puede generar aportaciones importantes a la comunidad tecnológica. Uh, hoy en día estamos multiplicando las experiencias en que la comunidad artística, la científica y la de investigación se juntan la una con la otra. Uh, el CERN, el Laboratorio de Investigación de Física de Partículas, tiene desde hace años un programa de, de artistas en residencia que trabajan con los físicos del CERN. Y evidentemente su contribución no es ayudarles a hacer nuevos descubrimientos en física de partículas, eso no tendría sentido. Su contribución es mostrarles cómo se puede pensar de otra manera, se puede investigar de otra manera, añadir eh, la capacidad de la diversidad para generar un entorno de investigación más rico y más plural. A eh, Grandes compañías de software como Autodesk tienen sus propios espacios en el que las tecnologías, eh, muchas veces antes que nada, pasan por las manos de artistas que expanden o leen sus posibilidades. Y estamos en el momento incluso de plantear estructuralmente cuál es la relación entre estos ámbitos. Este señor John Maeda, que fue una de las voces generadoras del discurso del MIT Media Lab, el Media Lab original, que luego fue presidente de la Escuela de Diseño Más Importante de Estados Unidos, Rhode Island School of Design, y luego se fue a trabajar a una de las firmas de capital riesgo más importantes de Silicon Valley. Es el abanderado de una transición o de intentar generar una, una transformación cultural a la hora de percibir dónde están las áreas de generación de conocimiento y de valor. En Estados Unidos, estas áreas, las áreas de conocimiento que se supone que generan mucho valor añadido, que generan empleos, que crean una economía rica, se identifican con esas cuatro letras, STEM, se suelen definir como Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y, y Maeda ha sido uno de los abanderados de que no pensemos en STEM, pensemos en STEAM que en el entorno de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, la A de las artes añade toda una serie de capacidades adicionales, añade una capacidad de pensamiento uh, y de diversidad. Uh, más. Me he quedado sin tiempo, me gustaría enseñaros unos cuantos uh, ejemplos más, pero en realidad solamente quería dejar un... tres ideas de alguna forma para entender por qué creo que podemos trazar unos modos de relación entre la cultura, entre lo digital y entre la innovación eh, mejores o más provechosos. Eh, yo tengo mis, mi agenda personal que se dice mi, mi, mi serie de motivaciones para intentar trabajar para generar eh, este contexto. Uno es que creo que es bueno para las artes. Uh, esto es para mí una de las mayores pesadillas del mundo contemporáneo o un símbolo de cómo no debemos entender o cómo no, se, eh, no po o podemos generar, una visión profundamente perversa de la cultura. Este es uno de los mayores museos del mundo. Es la uh, zona, eh, es lo que se llama un Freeport, o sea, un puerto eh, libre en Ginebra. Y aquí es donde se aparcan las obras de arte que están circulando en el mercado internacional para que no paguen impuestos. Eh, hay eh, miles de Picassos, Matisse almacenados en, en puertos libres como este esperando que las fluctuaciones de valor en el mercado del arte hagan conveniente a sus propietarios que crucen una frontera en un momento o en otro con lo cual aquí es el de símbolo definitivo de haber convertido la cultura sencillamente en un valor de especulación en un mercado de capitales y creo que este es el peor destino posible para la cultura esto es otra imagen de lo que pasó este, año. Esto pasó este año en Barcelona. Es una foto que le dio la vuelta al mundo. Uh, es Mar Zuckerberg en el Mobile World Congress de Barcelona uh, presentando su tecnología de realidad virtual junto a Samsung eh, con esa sonrisita de ser el dueño del mundo en, en, en una foto eh, donde miles de personas se conectan en un entorno en el que no ven y están digamos, situados en esta. A mí lo que me parece increíble de esta foto es que el que lo pasó por Facebook fue el propio Mar Zuckerberg. Es decir, ni a él ni a nadie a su alrededor se le ocurrió que esto era una mala idea. Eh, para mí, esta es una son las cosas que peor podrían pasarles al, al ámbito de la tecnología. Acabar en un uh, generando un entorno, el que estamos absolutamente desposeídos de cualquier capacidad de intervención, el que estamos sometidos por completo al control de fuerzas que no entendemos no en absoluto. Y esto para mí sería un buen espacio intermedio o un escenario en el que podríamos huir de, de ambas pesadillas eh, mutuas. Es una noticia que nos este año. Con el boom de la inteligencia artificial, de la, de la creación de asistentes de inteligencia artificial para muchos ámbitos, un perfil eh, profesional en Alza, en Silicon Valley, son los poetas y los guionistas y los dramaturgos, pero son es la gente que mejor entiende las ambigüedades y las precisiones y las riquezas del lenguaje. Y si te vas a asistir, si te vas a, a comunicar con un asistente de inteligencia artificial, ese, ante ese asistente debería saber cuanto más posible sobre la ironía, sobre el doble significado de las palabras, sobre el contexto. Uh, y creo que esto solamente será posible en un entorno y en un ámbito en el que lo digital eh, esté de alguna manera directamente relacionado e imbricado con los procesos de la cultura eh, y la cultura sea una voz activa en la construcción del discurso digital. Nada más, muchas gracias.